Esto es un Wader económico, pero que la realidad es que anda muy bien, viene con, con elástico en la cintura para que no quede muy grande, eh, bueno obviamente los tiradores ajustables, realmente están muy buenos y son muy económicos, esto es algo que está eh, muy accesible para, para todos los pescadores eh, y lo que queríamos mostrar también son los chalecos de pesca que entraron de la marca STX, están muy muy buenos, este por ejemplo que tenemos acá adelante, es el de Fly, que viene para poner las moscas. Chaleco muy, de muy buena calidad, muy copado. También lo tenemos en otras marcas ahí, ahí adentro, también para Fly. Y después hay un montón de modelos más de chalecos. Mirá lo que es el, el, este chaleco de, de pesca o para usarlo también urbano, ¿no? Realmente está muy bueno. Bueno, hay un montón de modelos de chalecos. No duden en consultarlos, como decimos siempre. O si se pueden, si están cerca, se pegan una vuelta por el local, así lo pueden ver en vivo. Y si no, lo enviamos a todo el país, con todos los medios de pago, como siempre.